a permitir que, en, en caso de un tropezón, evitarnos un desquite eh, para mejorar la pisada y la eficiencia de carga. para eso, podemos utilizar poso o, primeramente buscamos el equilibrio. Va a ser difícil que trabajemos con el poso si no somos capaces de mantenernos en una sola pierna. Nunca bloqueamos las articulaciones, tenemos la articulación eh, flexionada, la rodilla, y desde ahí trataremos de aguantar.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 le puede interesar alguna otra persona que esté apuntada al reto de correr esa media maratón en Valencia 2022 compárteselo